Las declaraciones fueron ofrecidas por el alcalde Alex Díaz, quien se refirió a la situación actual a raíz de la denuncia hecha por residentes en la comunidad Los Bracitos. Mire, a nosotros no nos corresponde reparación de carretera, todo el mundo lo sabe acá. Es una carretera eh, que la usan muchas comunidades. Eh, por mucho tiempo han estado ellos reclamando que los vehículos transiten de manera más despacio ¿no? y menos cargado. Y entonces pues han estado, eh, la otra semana bloquearon la calle exigiendo eh, que no se le deteriore y que se le repare. Eh, nosotros como hemos estado ahí ahora haciendo una extracción, eh, tanto la gobernación como el ayuntamiento para arreglar caminos que en, en comunidades, en sectores están muy deteriorados por toda la vida, nosotros no, no hemos comprometido con, con ese material. Eh, bueno, pues entonces, como ellos han estado, han estado reclamando esto, nosotros nos comprometimos a comprar el asfalto para bachear. Eh, en este momento, el asfalto ya está llegando a San Francisco, ya están marcando allá, ya están haciendo lo, lo, lo, eh, los cuadros para nivelar y entonces eh, bachear esa parte. Repito, no nos corresponde a nosotros eh, arreglar ni reparar carretera, pero... Nosotros, eh, el ayuntamiento, con una visión clara de que las comunidades eh, siempre luchan porque se les reparen, no podemos nosotros ser ayuntamiento y entonces dejarle eh, que se vaya deteriorando lo que con eh, una preocupación puede resolverse. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.